Bienvenidos todos, este es un nuevo episodio de Anime Rocks, yo soy Rono y hoy vamos a hablar sobre celulares, otakus. Los celulares, los celulares se han convertido en algo que va más allá ahora de la comunicación De hecho ya casi nadie los usa para llamar a nadie Más que todo se ha convertido como en una carta de presentación Entonces básicamente con este artefacto somos capaces de poder conocer un poco mejor a las personas Vamos a hablar sobre las personas otakus y las características que contienen estos celulares Advertencia, si al menos tres de estas características te identifican, sos un otaku Ok, lo primerísimo entonces siempre, como ya lo dice el viejo y conocido dicho, no hay que juzgar un libro por su portada. Sin embargo, esto es completamente lo contrario. Vamos a juzgar la portada de absolutamente todos. Protectores de pantalla. En este caso tenemos uno bastante otaku con Hatsune Miku. Y no solo los protectores, sino que también fondo del celular, fondo de WhatsApp, cualquier cosa editable que exista, temas para el celular. Va a tener siempre algún personaje, algún grupo lo que sea, para poder estar bien identificado con tu serie favorita. Otra forma de identificar estos celulares o tacos es una bastante sencilla. Simplemente agarras el celular, lo desbloqueas, te metes a la lista de contactos y leemos unos cuantos nombres. Si vemos en este tipo de lista nombres como María Neco o Belisa Kawaii o... O, o Kazan. Todos estos nombres son la gran evidencia de la influencia asiática que existe en la vida de esta persona. Una alternativa más para poder identificar a estos celulares es buscar en la biblioteca musical. Ahí siempre vamos a encontrar material que delata. Porque además de todos esos gustos pecaminosos que la gente tiene siempre en el celular, una canción de si bandera o de... RBD, no sé. Siempre se van a encontrar bandas japonesas, bandas coreanas, openings de anime, endings, de, de todo. Y si por algún motivo no hubiera acceso a la biblioteca musical, siempre va a haber alguna alarma o algún ringtone que delate a la persona. ¿Aló? Una pista más que tenemos para poder identificarlos es por los juegos que tienen en el celular. Todos y cada uno de ellos va a tener Pokémon GO. Además de otros sinfín de juegos como Clash of Clans y Summoner Wars y Clash Royale y juegos de Naruto y de Bleach y de todo. Una de las formas más superficiales también de poder identificar este tipo de celulares es mediante el estuche que contienen. Por ejemplo, aquí tenemos este bello estuche de Zoro de One Piece. Este le pertenece a nuestro editor David, que es bastante ñoño. Sin embargo, existen miles y miles de esos estuches, ya los he visto, de Totoro y de Pikachu y de cuanta otakusadas se imaginen. Y nos ayudan, por supuesto, a proteger los celulares. No sufras. Y la prueba final e irrefutable de que sus celulares otaku es si podemos encontrar en él hentai, Yuri o yaoi. Pervertidas Chicos, si encuentran material de Boku no Pico en los celulares de sus amigos Corran, solo corran lo más lejos que puedan y no miren para atrás, por favor, no lo hagan Y como les dije al principio, si al menos tres de estas cosas los identifican Créanme que son bastante ñoños Y si se nos escapó alguna de estas, por favor dejen una sección de comentarios Para poder discutirlo también Like, comenten y compartan, eso nos ayuda un montón Nos vemos la siguiente semana, yo soy Rono Sayonara. Entonces, básicamente... Entonces... Entonces, básicamente esto... ¿Qué fue lo último que dije? Entonces... Entonces, básicamente con este artefacto... Dije entonces, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de... Entonces, ya dije entonces. Si el... Entonces, el... ¿Cómo se dice?